...manejado el tema de las tres causales, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Bueno, y en este momento ya está con nosotros el senador Franklin Romero, senador eh, por la provincia Duarte, con quien vamos a conversar acerca de las promesas de cambios del PRM, desafíos y aciertos. Buenos días, Franklin. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días Amado, buenos días Carolina, a Warner y a todo el equipo de, de mañana buenos días a todo nuestro pueblo Buen, Buenos la días. Mucha, muchas gracias un placer saludarte, mira todas las actividades humanas tienen sus, sus luces y sus sombras hoy día nosotros vemos que el gobierno del PRM también los tiene, a, a un año ya de haberse instalado en la en la dirección de la cosa pública, la pregunta es ¿Cuáles son esos aciertos? ¿Cuáles son esas luces y esas sombras? Y si tú no puedes explicar si hay más luces que sombras o viceversa, vamos a ver qué tú opinas. Adelante. Mi opinión personal es que hay más luces que sombras. O un saludo a Francis también, que no lo, ha, no hey, lo había visto. Saludo, hermano. Eh, hay más luces que sombras. Eh, nosotros en apenas, no un año, eh, vamos a nueve meses ahora, eh, de gobierno... Eh, que entramos en una pandemia, aunque el gobierno pasado salió de una pandemia por igual, dentro de una pandemia, pues yo creo que hay más luces. Eh, el cambio que ha presentado nuestro presidente Luis Abinader, que lo propuso en campaña y que lo está llevando a cabo eh, con mucha coherencia, pues es lo que ha hecho un poquito más difícil ese cambio. ¿Por qué? Primero es transparencia, eh, erradicar la corrupción, cero impunidad... Y continuidad de Estado. Y una continuidad de Estado es seguir las buenas obras que empezó un gobierno pasado y darle continuidad, como son las construcciones y demás. Pero también eh, mirar lo que son todas las diferentes instituciones, el modus operandi que llevaban. Y como había demasiado, había demasiado denuncias eh, de corrupción y demás, pues entrar a una institución con el mismo sistema que tenía, pues eso requiere tiempo transparentarlo y ver si realmente estaba eh, actuando de acuerdo a las leyes o no. Eso ha hecho que, aparte de la pandemia, nosotros tengamos una sombra, como tú dices, de ver cosas realizadas que no la, las vimos realizadas en unos 16 años del gobierno pasado. Y que la gente entiende que el cambio que nosotros estábamos vendiendo como tal era el 16 de agosto. No, el 16 de agosto empezó el cambio. Y en eso hay que, y en eso hay que estar eh, claro. El cambio empezó el 16 de agosto. No fue que Franklin. el cambio sí 16 de agosto. Franklin, Franklin. Carolina sí. te hará una pregunta. Eh, precisamente yo he estado hablando en estos días del tema del cambio y lo que significa cambio. ...y vemos que eso que planteas... ...en lo que tiene que ver con lo que tenemos como sociedad... ...un problema sistémico, institucional... ...y todo lo demás... ...hay señales que te dicen... ...que el cambio como tal... ...está a veces como... Eh, ...medio nadando... ...por decirlo de alguna forma... ...en lo que tiene que ver con nuestro presidente... ...el señor Luis Abinader... ...y vemos que él tiene... Eh, ...una visión muy clara en algunos aspectos... ...específicamente cito... ...lo que tiene que ver con la transparencia... Eh, la, el comportamiento de los funcionarios en las instituciones el tema de la ética, que en estos días se ha estado hablando de eso, yo decía, bueno le da eh, un puñetazo al podio que hay que hacer, eh, en la manera en que tienen que manejarse los, los funcionarios pero no lo vemos en el accionar a eso es que me refiero básicamente que él sugiere o espera que los funcionarios se manejen de una forma u otra Hemos citado casos acá como el de Peñaguapa, por ejemplo, que merecía una sanción, una amonestación o una cancelación por el mal manejo en que hizo eh, eh, la, el, la entrega de, de, de este dinero, de los cincuenta y tantos millones, por ponerte un ejemplo. La pregunta es, ¿tú no crees que más allá de la teoría, Luis Abinader, en ese sentido, debería de accionar? Él lo tiene en sus manos y tiene la posibilidad de hacerlo, pero solo se queda en, la, en, en las palabras. Sí, eh, lo que hemos visto en el presidente, la buena intención que tiene, es un hombre muy, muy sensible a las situaciones que está viviendo el país e incluso a las situaciones en las que lo han puesto muchos funcionarios, eh, igual que legisladores y, y demás. Eh, mira, eh, todo es primero la teoría y luego la práctica, luego vienen las denuncias y luego vienen los procedimientos, ustedes que son hay en su gran mayoría abogados, eh, saben que hay, en todo hay un proceso y un procedimiento. Y lo que se veía antes era que se armaba un expediente a la ligera y luego cuando llegaba a la justicia, porque tenemos un código, eh, tenemos un procedimiento, tenemos unos procesos, tenemos unos plazos, pues entonces ya cuando llegaba un expediente a la justicia, pues entonces no tenía ninguna fuerza. Entonces... Eh, estos casos que se han denunciado públicamente, incluso yo fui uno de los que denuncié el uso de los 100 millones de pesos eh, de la forma en que se había hecho, pues eso no está en el aire, este caso no está cerrado. Y también hay instituciones de ética y transparencia que están preparando expedientes, no solamente contra el funcionarios del pasado gobierno, sino contra el funcionarios de este gobierno también, okay. que han... ...estado en malas prácticas. Franklin, mira, en estos días... ...ya ayer se anunciaba... ...el... ...inicia el proceso de desarme de la población... ...y en el contexto que se hace, una población... ...prácticamente sometida al miedo, al terror de la delincuencia. Ustedes como partido, y tú como senador... ¿Ves viable que sea un proceso de desarme? Porque creo que van a venir los J2, los amigos de J2, la misma policía, a querer aplicar leyes y la población que tiene que estar protegida, armada, y que anda en las calles con, con permiso y todo, se vean afectados y eso puede causar un problema mayor. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Si eso es una luz del gobierno. Mira, para mí no es una luz del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con el desarme de la población, con el desarme legal. Eso es una tontería. Yo sometí un anteproyecto de ley de amnistía, de entrega de armas, al cual el ministro de Interior de Policía pues, lo hizo suyo. Eh, aún no se conoció en, en, en el Senado. Yo lo deposité en noviembre. Parece que... El, supo de ese proyecto, o también tenía la misma idea, y lo anunció. El desarme no es a la población eh, que tiene su legado, porque es un derecho que tiene la población Correcto. a proteger su patrimonio y protegerse ellos mismos. Eso, el es eso es su patrimonio, eso es un derecho de propiedad. Un derecho máximo cuando no tenemos una protección real de un Estado que sea garantista de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. Eh, por lo tanto, hemos vivido eh, huérfano de quien nos proteja por lo tanto nosotros debemos proteger nosotros mismos, aparte eh, un desarme cuando usted mismo lo autoriza, porque inmediatamente usted le cobra los impuestos a una persona para el porte de un arma es un en una práctica que no tampoco tenemos una policía y un ejército preparado para realizar sus operativos entonces yo no estoy de acuerdo con eso lo voy a hacer, eh, me voy a hacer eco de eso en el sí. senado en el día del jueves, yo tengo una entrevista con el ministro que me llamó ayer. Eh, no sé de qué me va a hablar, si es de mi proyecto o de qué cosa va a hablar. Pero igual, yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que ha tomado el ministro y otros ministros. Le aconsejar. Que que, desde ¿Es decir mi perspectiva, ahí que está sí. la sombra eh, del gobierno. Sí. Eh, metida de patas, eh, improvisaciones. Y es verdad que duramos 16 años fuera del gobierno, como dicen. Eh, como partido pero bueno, esos 16 años debió servir para que se preparara para el día que llegaran al gobierno sí. estoy de acuerdo se, se, con... senador a propósito, sí, eh, saludo para usted eh, la posición del presidente Luis Abinader en principio en su discurso de que los funcionarios públicos que no presentaran a tiempo su declaración jurada de bienes cuando una vez fueran nombrados, iban a ser destituidos primero suspendidos y luego destituidos Vemos que una gran cantidad de ellos todavía no presentan su declaración jurada y, sin embargo, no han sido destituidos. ¿No parece esto una, una contradicción de parte del presidente? Eh, bueno, ahí ahí que decimos la intención del presidente. Perdón, Frank, es, es pero que de intención no solo se vive. De no solo se vive, pero es... Estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con usted, eso es sombra, porque no se puede uno, y más okay. cuando usted es presidente de la República, emitir un, una opinión, un juicio, y luego que se quede en el aire. Eh, para eso están las instituciones, ahí viene ya lo que es nosotros, no hemos mucho eco en el Senado, de que todo funcionario que no haya hecho su declaración tiene que ser separado del cargo. Y no solamente de que no se haya hecho su, su declaración de bienes de patrimonio, otros, otros que deben ser separados del cargo porque no han cumplido con sus funciones eh, donde han sido destinados. Eh, nosotros no hemos hecho eco en el Senado, eh, tanto de la oposición como del mismo bloque de senadores del partido en el gobierno, eh, y no hemos visto que ha pasado nada. Eh, recordemos que nosotros eh, hacemos leyes, eh, fiscalizamos, representamos, pero también no hacemos eco de lo que son las leyes, Manda, el mandato que tienen la ley para que se cumplan eh, ahí está la purpuraduría ahí está la cámara de cuentas ahí está y yo estoy de acuerdo y no solamente que que se paren a quien no ha hecho sus declaraciones juradas tenemos también que mirar las declaraciones juradas también que se han hecho eh, de todos nosotros franklin eh, uno de los temas que preocupa a muchos PRMistas en la provincia es el tema de los empleos de la base las cancelaciones eh, y esos puestos que buscan, pues, ocupar el, su gente, vamos a decirlo así. Esa es la práctica aquí. ¿Qué tienes tú para decirle a los PRMistas de la provincia y, y esos empleos? Porque están algunos desesperados. Así es. Entonces, esa es otra sombra de lo que tiene que ver con el gobierno del PRM. Porque se tenía o teníamos entendido que podíamos llegar al gobierno, pasar una planadora y colocar a todos eh, nuestros dirigentes, que gastaron su última chancleta, como se dice, eh, para que este partido fuera gobierno. Eh, lamentablemente nos hemos encontrado con una pared eh, muy fuerte, muy grande, una pared muy rígida que dejó el pasado gobierno, que se prepararon para estar en oposición y dejar parte de sus... Eh, militantes pregunta, en posiciones ¿no? en posiciones eh, que no es posible desvincularlo así por así porque se crearon leyes en estos 16 años eh, la cual muchos de nosotros desconocíamos y no nos preparamos pero eh, todo es un proceso porque para vincular a una persona hay que desvincular a otro y el desvincular a una persona primero el caso que estamos viendo que se han desvinculado personas y no se han entregado sus prestaciones correcto otra violación a la ley. Sí. No puede vincular a una persona y no entregar sus prestaciones. Eso debe ser sancionado por igual, y no importa quién lo haga. Sí. Puede ser un alcalde, puede ser un No ministro, de acuerdo. Un Tiene que ser sancionado porque está en violación de la ley. Y nosotros, cuando nos, juramos, nos juramentamos en un cargo, sea como funcionario o electivo, juramos ante la Biblia, juramos ante eh, la Constitución, hacer respetar la Constitución y las leyes. Y es lo primero que violamos día a día, Correcto. entonces eh, ya que el presidente pide una justicia independiente, esa justicia que actúe que no actúe solamente contra los del pasado gobierno que actúe lo, con los que están ahora que apenas empiezan, que están en total violación a la constitución y a las leyes Mira, hablando de eso, de cumplimiento eh, y políticamente sí. el partido que tiene la está teniendo la oportunidad de gobernar y así su militancia exige, exige, se percibe que hay algunos políticos que a la vez más bien no exigen, sino que imponen sus deseos y que se le cumpla a ellos solamente, y me refiero a lo siguiente, Hemos sabido de dirigentes políticos que tienen negocios que debiendo de estar cerrados han mantenido abiertos sus negocios después del toque de queda al hecho que ha hecho saltar por, por dignidad, diría yo, a un funcionario que cuando quiso aplicarle la ley, ese, ese dirigente parece ser que tiene más fuerza. Eso no... ¿Es una sombra y perjudica la imagen del gobierno del cambio? Eh, Francis, mira, hay sombras que también son creadas. Y ese rumor del que tú hablas, de que, y voy a hablar con nombre y detalle sí. eh, de Félix Núñez que renunció del COBA porque eh, había un joven de la discoteca RUF ...que violaba el toque de queda... ...y que cuando él iba a cerrársela... Él ...estaba protegido, incluso por algunos de nosotros... ...no mencionaron mi nombre... ¿Mencionaron eh, tu esto, nombre? eso Sí, mencionaron mi nombre porque te, te dicen que él contaba... ...con la benevolencia nuestra... ...mira, eh, nosotros hemos sido claros en eso... Y ...nosotros... Eh, ...nos guardamos, respetamos... ...porque si hay una persona responsable... ...del toque de queda, del estado de emergencia... ...somos los legisladores que lo aprobamos... Eh, sí. ...por lo tanto... ...quienes menos debemos violar somos nosotros... A mí en ningún momento, en lo personal, te voy a hablar, se me habló de ese negocio. Sí había rumores de que tenía eh, o se pasaba del horario, pero en ningún momento hubo un enfrentamiento con Félix. Félix desmintió esos rumores que escribió alguien por ahí, eh, sí, pecando salta. en, en más revuelto, como se dice. Por eso no fue la razón. Él dijo que fue por salud, que renunció, pero sí te voy a decir... Si esa persona y cualquiera, no importa que sea del partido, dirigente, hijo, hermano, militante del Partido Revolucionario Moderno que esté violando la ley y más a la luz del día, como se ve, tiene que ser sancionado. Porque aquí nosotros nos lo hemos jugado con esta pandemia, todos nos lo hemos jugado en este pueblo para que un Juan de los Palotes, porque quizás tenga alguna eh, amistad, familiaridad con alguna persona del partido en el gobierno, pues venga a violar la ley. F eso no es así. F senador. Eso no es así. Y yo reto, yo reto a cualquiera a que presente evidencias de que eso es así, pero también invito a la Procuraduría, a Salud Pública, a los organismos que son responsables de hacer cumplir la ley, que la cumplan. No importa quién sea. Sena y, ahí podemos, y ahí podemos ver el General Ten cuando estaba aquí, como lo hacía cumplir. Ahí también podemos ver el General Sena como está a, a, a accionando. Pero también vemos... En La Vega, como pasó, que una boda, una violación, se llevaron a todo el mundo preso. Vamos a actuar y dejémonos de, de, de estar eh, acusando sin, sin evidencias. Senador, en el caso de el Ministerio de Educación, ustedes como legisladores son fiscalizadores de, de, de, del dinero público. Vemos es. que eh, para educación se aprobó un presupuesto de unos 50 mil millones de pesos para este año y en el caso de los eh, cuadernillos ajá, no están llegando los cuadernillos de manera física a los estudiantes lo que, has, lo que contradice la constitución donde dice que la educación debe ser gratuita y se supone que esos cuadernillos están eh, dentro del presupuesto de, de este año escolar ¿qué están haciendo ustedes? no sé si tenía la información ¿qué está haciendo el, el Senado de la República ...para llamar la atención al Ministerio de Educación. Eh, justamente el senador del PLD... Eh, ...Iván Lorenzo pues hizo una denuncia... ...y presentó una invitación a Educación... ...para que vayan a explicar respecto a eso... ...incluso de las eh, laptops... ...porque sí. hay denuncias de que hubo irregularidad... ...en la compra de ello... ...y Educación ha dicho que no han llegado ciertas eh, computadoras, laptops y cuadernillos fruto de la licitación, que alguien objetó una licitación y eso requiere entonces de un tiempo. Esas son cosas que han pasado, nosotros no las hemos visto, eh, pero sí como fiscalizadores tenemos una gran responsabilidad y créeme que lo estamos asumiendo por primera vez legisladores del partido del gobierno invitando y denunciando eh, anomalías del Poder Ejecutivo, de ser de ministros y directores. Franklin, eh, nosotros hemos estado tratando en el día de hoy el tema del aborto y las tres causales. ¿Cuál es tu posición como senador respecto al tema? ¿Estás de acuerdo en que se aprueben las tres causales, una evaluación o que no se apruebe el aborto en República Dominicana? En, en el caso de, de nosotros, los legisladores, en este caso, los senadores, que somos 32, eh, pues nosotros tenemos que legislar a favor del pueblo que no a favor nuestro. Una posición nuestra personal no puede influenciar en una decisión que tenemos que tomar que vaya en beneficio o en contra de los demás ciudadanos que nosotros representamos. Eh, yo emitir un juicio eh, a destiempo sin tener el proyecto de ley ante mí eh, para estudiarlo, analizarlo, pues no me permite a mí eh, dar una opinión, ya que soy, aparte de ser una voz también soy un voto para decidir eh, si vamos a votar a favor o en contra de las tres causales. Mira, Franklin, eh, una cosa, y en concreto, se anunció que a partir del 23, esas obras anunciadas en el Consejo de Gobierno se estarían iniciando en San Francisco de Macorís. ¿Puede darnos los detalles, aunque lo hiciste en el ámbito de la reunión que sostuvieran con los convocante a una huelga del colectivo de organizaciones, creo. Sí, eh, esas eh, obras, y si te refieres a las, a las obras de las cuales yo me siento responsable, no desde ahora, sino desde el pasado gobierno, siendo diputado, que eh, la construcción del hospital. Eh, San Vicente, la Constitución de la Unión de la Circunvalación, a través de las iniciativas que nos presentamos en la Cámara de Diputados, nos sentimos responsables, identificados con ellas. Y en este gobierno, con las 11 obras que presentamos al presidente Abinader, eh, que son las obras que están dentro del proyecto 3R, que nosotros eh, logramos esa aprobación y también logramos el presupuesto, y parte de ese dinero ya está incluso en cuenta, eh, los planos ya están en Santo Domingo, ya salieron de San Francisco, que era muy importante. Eh, ya tenemos los terrenos para las obras y solamente está en el proceso de la licitación. Recordemos, y, y Warner puede eh, el testimonio de que están al acecho solamente de que nosotros cometemos una picia para, cometamos una picia para llevarnos a... ¿Y por qué yo específicamente, senador? Bueno, porque tú, tú, tú, tú a, aparte de ser un comunicador eres muy observador y está tratando de que las leyes se cumplan. ¿Qué? Y eso tienen que hacerlo todos los ciudadanos. Y sí, correcto. Y también entender que nosotros tenemos una oposición. Qué diplomático. Pero, sí, sí, muy que diplomático. duró mucho tiempo en el gobierno eh, y por lo tanto nosotros debemos hacer la cosa correcta porque hay muchas personas que están al la y muy bien que lo hagan porque nosotros lo hicimos eh, estando en oposición claro, claro entonces eso es lo que tienen que hacer ¿Tiene que ustedes persona? sean veedores veedores de que las cosa se hagan llevar las denuncias y aprovechar que ustedes tienen un medio eh, y que la gente los respeta y creen lo que ustedes dicen y muy importante no decirle una mentira que se convierte en una verdad, sino siempre investigar y decir la verdad. Una cosa, tenemos una pregunta de Amable Televidente a través del WhatsApp que te la va a hacer Carolina. Sí, eh, Víctor Valdés desde Pimentel, él hace, eh, básicamente es como un comentario. Dice, el buen día al equipo. Dice, él quiero decirle que, o sea, que si el que viola la ley, o sea, como que le están picando cerca a Danilo, refiere el gobierno. Dice él que el que se juegue el o sea que se juegue en el partido con Danilo un tema a nivel no, el... pero el, el propio sí, senador se ya... acaba el propio senador acaba sí. de, de, de pedir de que la... sea más amplia la la verdad la, la persecución no de la corrupción. Sea solamente persecución a los que se fueron y él eh, al gobierno a propósito de eso que usted dijo eh, senador hay persecución se vislumbra persecución política siempre se va a vislumbrar con una persecución cuando el partido de turno en el gobierno eh, lleva al banquillo los acusados a lo del pasado gobierno. Siempre se va a ver como una persecución. Eh, pero eh, al final hay una justicia y la justicia va a decir si hay persecución, si hay evidencia. Entonces yo creo que también tiene que haber una consecuencia de llevar a una persona a jugar con la buena moral de una persona. Porque en el PLD se está acusando que eran todos corruptos, ¿no? En el PLD hay demasiados, quizás los más, son los más serios y que algunos sean hayan cometido faltas, también lo tenemos en el PRM eh, dejémoslo de, de, de, de hipocresía, de, verdad de, de Hipocresía. Eh, en todo vemos buenos y malos eh, ahora, cuando hay una denuncia claro, hay que, hay que darle eh, validez a esa denuncia y hacer las investigaciones del lugar pero uh -huh. no solamente que se concentre eh, la, la justicia en los políticos en los funcionarios sí. ministros vamos, vamos también a ver los funcionarios no solamente los los empresarios. Sí. Hay mucha corrupción en empresas, los, en los empresas, empresarios, si, no una ¿verdad? Plataforma, si no hay una plataforma empresarial, llámese incluso de, de, de, de, de bancos, de empresas, sí. no hay forma de que surja el lavado, no hay forma de que ese dinero eh, fruto de la corrupción y de otros males entre al sistema bancario. Eso es verdad. Al sistema económico. Olvidémonos. Eso es verdad. los funcionarios Franklin. y los ministros no tienen, no tienen bancos los, los funcionarios y ministros algunos no tienen empresas y hay que ver esas empresas que han servido de plataforma no solamente en el caso de corrupción de Estado de gobierno, en otro tipo de corrupción sí, Franklin, sí eh, a propósito eh, dándole un poquito de giro al tema ya para cerrar eh, la, la, lo que habló el presidente Luis Abinader en su visita acá, habló de más de 10 mil millones de pesos en, a invertir en la provincia de hecho, anoche, eh, eh, mi compañero Fran hacía el cálculo como economista, la cantidad de millones que sale diario, eh, esa inversión que no, no terminaría el gobierno prácticamente. ¿No cree si nosotros hemos hablado acá de eso que es mucho dinero, o sea, tiene el presidente visualizado de dónde van a salir ese dinero, de esas propuestas que se han hecho desde diferentes instituciones, o sea, en diferentes ámbitos para la provincia y en ese mismo sentido, la pregunta eh, Celeste dice que si, pregunta que si piensan terminar la carretera con Trova-San Francisco eh, Sí, muy buena tu pregunta eh, Carolina, y lo más importante es que lo que ha hecho el gobierno es identificar dónde está ese presupuesto, dónde, de dónde va a salir ese dinero. Y lo que hemos eh, buscado es contratos, contratos que tienen cuatro y cinco años, que se hicieron y que no se ejecutaron. Hay unos 22 mil millones de pesos en contratos, en obras que no están ejecutadas, que se desembolsó una gran cantidad de ese dinero y que la mayoría están identificados y de ahí que por lo menos los 3.500 millones de pesos de obra públicas salen de esos 22.000 millones de pesos. Eh, la carretera San Francisco-Controva, lo cual nosotros logramos que se repavimentara eh, por la urgencia de la carretera, no se logró lo que nosotros queríamos. No sé cómo se llama un paño con pasta. Esa carretera... Eh, que nosotros hemos dicho, y todos ustedes y el pueblo, que necesitamos cuatro vías en ese trayecto, pues lo que hicimos fue intervenirla de emergencia, intervenirla con la urgencia que necesitaba la carretera, pero si sí ella necesita que se repavimente completamente en base a cuatro pulgadas de asfaltado, y en algunos lugares porque hay lugares que está bueno uh -huh. y tampoco podemos coger dinero del Estado para que se vea bonita cuando aunque se vea que está vieja todavía produce, no podemos malgastar el dinero que también eso es sancionable no solamente robarse el dinero malgastar el dinero del Estado también eso es sancionable en la ley sí también porque la buena administración tiene que estar ajustada siempre Franklin, Correcto. agradecerte la, la participación. Nos dicen que sí, la producción que podemos. Ah, me dicen que todavía podemos hacer una pregunta de la que están ahí. Vamos. Sí, son los Muy ciudadanos bien. preocupados por algunas de sus zonas. Por ejemplo, Celeste dice: Celeste Núñez eh, dice: buen día para ese gran equipo, Franklin. La ARPE necesita con urgencia la construcción de un nuevo plantel la escolar. La Arpe es una escuela especial. La, Arpe. Okay. Eh, para, para eh, okay. especial. la escuela de educación especial, eh, Franklin, dice ella. Y por, eh, por otro lado tenemos el 7824, dice, preguntar al senador por la carretera Slor, eh, laguneta, la laguneta. Eh, sí. Nunca ha tenido doliente estos dos casos. Franklin, ¿qué puedes sí. decirle? sí. Eh, la Escuela de Educación Especial, eh, justamente unos empresarios y yo y parte de, de rehabilitación estamos conformando una mesa de trabajo para lograr conseguir primero un local en lo que se construye la Escuela Especial. Estamos llevando esto al Ministerio de la Presidencia eh, para ponerla en un presupuesto especial, vamos a decir, ya que es muy importante para nosotros. Ya esos niños... Eh, no tienen un lugar donde educarse realmente, y dos empresarios de acá de San Francisco de Macorís, muy preocupados, pues, eh, hicieron un llamado, y ya estamos buscando un local para nosotros cubrirlo, tanto el Senado y ellos, bueno. eh, cubrir nosotros eh, esa escuela, y ya estamos buscando la casa, ya Qué estamos, bueno. tiene que ser una casa, no un local, porque su niño necesita un esparcimiento, necesita un área verde, que ojalá y se pudiese hacer en el Senado, que tenga una gabel de es una diabel verde excelentísima. Espectacular, es Pero ahorita también dicen que lo estamos politizando. Entonces, <risa> vamos a buscar una, una casa eh, que tenga las características para esos niños que tanto necesitan de nosotros y que son parte de la sociedad y que nosotros tenemos que ser garantes. Pero qué bueno que personas fuera del gobierno... Eh, con ese corazón tan grande que tienen se han preocupado por esto y debo mencionar a doña Altagracia Ay. de Vargas que todos sí. los días me llama justamente para eso debo mencionar a Francisco de la, de, de, de la Roy también sí. debo hablar con Héctor Rissé, que está muy preocupado con eso y yo creo que unidos nosotros vamos a lograr incluso eh, sin la participación del gobierno antes de eh, la otra pregunta es lo de Aslor en, en la peña si chequeamos el presupuesto general de la nación, tenemos 1.305 millones de pesos en obras de carreteras y caminos. Y la peña con aslor, eh, la bajada, eh, entre otros, son de las que están en eso. Nosotros estamos eh, dándole seguimiento a esas obras, solo le pedimos a la gente paciencia. Porque en apenas ocho meses eh, que tenemos, yo diría que el gobierno empezó en febrero, y todo eso, después de que eso está en presupuesto, señores, hay que hacer una licitación. Y una licitación puede tomar 3, 4, 5 meses. Si sí. alguien no la objeta, no Así. podemos, no, no es una caja chica que, te, que tiene el gobierno para hacer las obras. Por eso es que debemos cuidarnos, porque sí. muchas personas que están ahora siendo acusadas, quizás no fue que robaron, quizás fue que hicieron mal uso del dinero, no, no llevaron la forma, como el caso de los 100 millones de pesos, que la sí. intención era buena. Pero hay que guardar la forma. Mira dónde está ahora ese señor, ahora que preside esa institución, en boca de todo el mundo por no guardar la forma. Así es. Cuando usted maneja dinero ajeno, tiene que estar muy claro. Muy claro, así es. Gracias, senador, por la visita, por estar con nosotros y compartir estas informaciones. Y sepa que vamos a estar al pendiente. Y le estaremos tocando cuando surjan esas inquietudes. Y espero que también se incluya la carretera de, de conexión con la costa norte, que es importante. Gracias a Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte, eh, por estar con nosotros aquí en De Mañana. Esa ha sido la entrevista de, de este día. Vamos a la pausa y regresamos con más contenido. Muchas gracias.